Bueno, muy buena comunidad, aquí estoy trabajando como cada día y hoy quería compartir con ustedes porque tenía que hacer un presupuesto de un aparato de 4.500 frigorías eh, de tipo split de pared que me pide un cliente y bueno, quería compartirles un poco cómo, cómo lo vamos a hacer también estoy abierto en este directo a responder cualquier tipo de consulta que tuvieran, o que quisieran que les, que les este, comente Básicamente, eh, lo que quería comentar es, es que tenemos una persona que nos solicita un presupuesto de, de un aparato para su domicilio, y que como es un espacio grande, es un salón comedor de unos 45 metros cuadrados, entonces él lo que nos solicita es un aparato de unas 4.500 priorias. Entonces, es importante que eh, el cliente, como en muchos casos, como muchas veces, cuando toma contacto con nosotros, desde, desde la publicidad que hago en redes sociales, este, imagínate, imagínate que yo lanzo unos anuncios en, en redes sociales y eh, la gente lo ve, hace clic y dice, oye, quiero un presupuesto. Entonces, lo que quieren es una primera toma de contacto, pero tampoco este, quieren un compromiso este, muy profundo eh, en, un, en una primera toma de contacto. ¿no? Primero quieren ver un poco cómo, es, cómo son tus precios y tu, tu servicio y tu forma de trabajar. Este, recuerda que tú eres un instalador, un profesional, y no eres un, una gran marca como puede ser Walmart, el corte inglés, o un gran almacén de, de estos que, que tienen infinidad de euros gastados en publicidad a nosotros no nos, no nos conocen de nada sin embargo están viendo nuestro anuncio están viendo nuestra oferta de valor les interesa y entonces este, se animan a hacer clic y a pedirnos un presupuesto entonces nosotros tenemos que responder a esas expectativas entonces lo que yo hago es conformar una, un, una plantilla un excel un presupuesto en donde eh, le vamos a poner bastante clarificado eh, la oferta de valor ¿no? que, que esta persona espera. Es decir, le vamos a poner un aparato, en este caso 4.500 frigorías, con determinadas características, bomba de calor, inverter, bajo consumo. Bueno, luego una instalación básica o estándar sin ver su casa. Significa que si no estamos viendo el detalle de, de lo que puede llegar a ser su instalación, nosotros ya por la experiencia nos podemos imaginar algunos estándares, es decir, nosotros vamos a proponerle una instalación estándar donde tiene un patio, un balcón, una terraza contigua a este salón comedor en donde vamos a montar el, el compresor y le vamos a proponer una distancia de instalación hasta el split en el interior de unos 4 metros aproximadamente eh, y aquí le vamos a incluir todo el coste de la instalación de la mano de obra y el material que son la tubería frigorífica, la canalización, etcétera, etcétera un precio único uniforme que englobe todo entonces para el caso por ejemplo aquí en españa esto sería un aparato que con la instalación que acabo de describir oscilaría los 1500 euros de, de, de coste con, con, los, con, con lo que es una instalación básica o estándar entonces como lo tiene discriminado de esta forma el cliente lo ve y cuando lo ve pues Claro, lo tiene bastante claro, ya tiene mmm, también una perspectiva de lo que, de lo, del coste del aparato, del coste de, de, la, de la instalación y además en el mismo presupuesto, en un apartado ponemos los costes unitarios de, eh, de, los, de los extras. En este caso si hubiera más metros de instalación o hubiera que añadir una bomba de condensado, hubiera que añadir eh, una canalización, hubiera que añadir una línea directa eh, eléctrica al cuadro, entonces, todo eso se pone en una parte como diciendo, bueno, si hay que añadir esto, pues tanto el metro Si hay que añadir el otro, tanto el metro Entonces, esto es fácil de entender. El cliente que no es técnico, que no sabe nada de este mundo del aire acondicionado, lo puede, lo puede ver, lo puede leer. Y puede entender que tiene un coste de mínimos, que es el estándar. Y si hay añadidos, está el precio unitario. Entonces, este, esto nosotros lo trasladamos a un, a un documento, que normalmente es un Excel o un PDF y se lo enviamos ahora mismo con, con la modernidad que hay de comunicaciones, se lo mandamos en el correo electrónico y además en su WhatsApp. Entonces esto es, esto es inmediato, o sea, desde que la persona nos toma contacto, nosotros nos toma cinco minutos hacer esto, se lo reenviamos, el cliente muy rápido ya tiene una respuesta, no tiene que andar buscando en páginas amarillas, ni andar comparando tanto, ni andar viendo, eh, ni se tiene que desplazar por por los centros comerciales buscando precios, ya rápidamente en una primer toma de contacto tiene una, una noción clara de lo que significa montarse el aire acondicionado en el domicilio y lo máximo que puede pasar es que compare tu oferta de valor con otras, pero tú ya has golpeado primero, has dado una buena respuesta rápida, profesional y, eh, y esta persona ya te tiene, digamos, como en su, en su top mind, ubicado en la, una primera posición. Esto a nivel comercial, a nivel de marketing es es fenomenal es fantástico y, y por esto que te digo es decir al tener una respuesta muy rápida es la única ventaja que tenemos nosotros los pequeños instaladores respecto de las grandes superficies de los grandes centros comerciales respecto de, de la atención al cliente es decir las otras grandes empresas como son muy grandes pueden tener más demoras eh, en, en, en atender estos servicios nosotros como tenemos una estructura pequeña imagínate ahora mismo yo estoy con el ordenador me entra una solicitud rápidamente yo confecciono el presupuesto lo envío y en cinco minutos esta persona ya tiene el servicio como mínimo de saber cuánto le cuesta y qué implica una instalación en su, en su casa. Entonces, eh, con esto ya, este, luego lo único que tenemos que hacer es un seguimiento. Es decir, para que vosotros tengáis una idea, yo lanzo las campañas de, de anuncios en Instagram, en Facebook, en Google, en YouTube. La gente lo ve, me empiezan a, a caer las solicitudes de presupuesto. Imagínate, de cada 10 que me llegan, yo hago 10 respuestas, 10 presupuestos y, por ejemplo, 2 o 3 caen inmediatamente porque son personas que ya tienen muy claro qué lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y además no quieren perder el tiempo. Entonces, me cierran el presupuesto al momento. Otras 3 o 4 personas puede que se demoren una semana, 10 días y si ven que mi trato es profesional, es correcto, es honesto, es claro, también me van a cerrar esos dos o tres más. Y luego quedarán otros tres o cuatro que puede que se demoren un mes porque empiezan recién ahora mismo a hacer un tanteo de cara al verano eh, y ya cuando empiece a hacer calor fuerte de verdad, pues ya ahí sí me cierren el, el presupuesto. Entonces, esta es una forma muy efectiva de hacer marketing, de vender el aire acondicionado y las instalaciones gracias a Internet y además con infraestructura mínima. Yo estoy ahora aquí, míreme, estoy en mi casa, estoy con el ordenador, Estoy ahora mismo hablando con ustedes, pero si no estaría haciendo este presupuesto, enviándolo a los clientes. Y ya lo único que queda por hacer es ir a instalar sin más. Eh, es, es, una, es una estructura muy pequeña, eh, muy dinámica y muy eficiente. Esto me permite a mí tener este, clientes todo el año y trabajar eh, de forma este, continua, sin, digamos, sin baches. Así que se los recomiendo mucho. Espero que este video les haya servido. Y nos vemos en, en el próximo encuentro que tenga yo en directo. Les dejo un saludo eh, muy grande.